Yo quiero comenzar el espacio con una gran preocupación. Lo que está pasando en el sistema penitenciario acá en San Francisco de Macorís es grave. Se entendía que después del desorden que se vivió hace unas semanas en la cárcel pública, en la fortaleza, de acá de San Francisco eso iba a cambiar y nosotros íbamos a durar un buen tiempo sin hablar de ese penal porque en ese penal se tocaron los extremos armas de fuego negocios armas blancas y la muerte de un prestamista, de un recluso, con armas de fuego. Una corrupción extrema, rampante, dentro de una cárcel. Algo nunca visto. Yo creo que solamente la victoria se le asemeja a las mazmorras de la cárcel, de la fortaleza acá en San Francisco de Macorís. Bueno, pues, las autoridades entendían que cambiando las autoridades del penal, cambiando la alcaldesa, la alcaldesa del penal, los conflictos, el desorden iba a estar resuelto. Bueno, pues al parecer no ha sido así y la situación está peor que nunca. Los reclusos grabaron un video. Este video está circulando en todas las redes sociales. Y ellos acusan a las nuevas autoridades del penal de abusos, de maltratos y de vejámenes según este recluso que después es apoyado por los demás. Dice, esto es un abuso, nos tratan como animales, nos tratan como perros, esto no lo aguanta nadie. Siempre se habla de que cuando se vio a la norma, se comete una infracción y eres posteriormente procesado y condenado, lo que se busca con el sistema penitenciario es, a través de la pena, reeducarte y después reinsertarte a la sociedad en un verdadero sistema penitenciario pero en unas mazmorras como esta una posilga, porque eso es una posilga un trato totalmente inhumano independientemente de que hayan cometido una infracción que hayan violado la norma penal eso no justifica bajo ninguna circunstancia el trato vejatorio y el modus vivendi de seres humanos. Bueno, pues los reclusos hacen un llamado a la sociedad, a los medios, para que alguien intervenga y actúe en consecuencia, porque al parecer la situación es sumamente precaria y grave en ese penal acá en San Francisco de Macorís. Veamos. Vamos. Yo quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia formalmente dame un segundo, dame un segundo, no, no, no, no, no lo hagan de aquí, no lo hagan de aquí viste algo en la de aquí, fue. y haciéndole pila de la... allá, allá, güey de un segundo para hacer a allá. Señor, estaba un segundo para bregar de eh, los te lo que, como me mandaste otro video. lo pide pues sí, compañero como te estoy diciendo ey, allá Voy a bregar, ¿eh, gente. Brega, brega, brega. brega. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Joel Guzmán. Soy un recluso. He eh, condenado una pena máxima. Sucede que los abusos en la cárcel que se están cometiendo ya van demasiado de Aparte de quitarnos la visita, nos tienen secuestrado totalmente. Y esto está pasando ahora mismo. Ahora mismo aquí en la cárcel de San Francisco, en el bunker de San Francisco. Nos tienen a todos secuestrados aquí. Nos, tienen, nos están tratando como perros, como animales. Nos están tratando como gente, como gente sin escrúpulos, porque ahora metieron un alcalde nuevo, un dirigente del, del sistema BTP, nuevo sistema penitenciario, que está abusando. Tu familia viene a traerte una compra y tú sabes lo que hace ese verdugo. Ese hombre agarra se roba la compra que te trae tu familia, hace que, como que te la va a mandar para acá y la compra que te trae tu familia. Se queda con ella, entonces te la cambia por de la que da el gobierno, arroz, pollo y vaina, y se la trae a uno. Aquí hay un reo, un recluso, que vive aquí al lado mío, en una celda al lado mío, que le trajeron una compra de 5 mil y pico de pesos. Ese hombre está abusando. Nos tienen como un abuso totalmente, nos metieron bomba para acá, nos metieron bomba lacrimógenas. Nos están dando, él, nos partieron palitos en ellos los candados, para que no podamos abrir, para que no nos puedan sacar, porque estábamos tocando cabellos malos. Nos tienen secuestrados totalmente. Yo les voy a mostrar cómo que nosotros nos tienen aquí. Les voy a mostrar cómo que nosotros nos tienen aquí. Esto es para que ustedes vean, miren. Miren, miren la habitación. Miren donde yo tengo que dormir obligatoriamente porque ahí arriba hay una gotera en el techo que no deja dormir a nadie. En el piso, uno no puede dormir en el piso porque la gotera. Entonces tengo que hacer esto. Mire el baño. Esos no son baños ni condiciones para una gente, ni una persona, ni nadie. Mira cómo está el calor chopocante. El calor chopocante. Y esto es diario. Esto es diario, mire, mire, mire. Esto es el calor chopocante y esto es diario. Esto no es ahora. Entonces, atiendan. Mira lo que hace el alcalde. Mira lo que hace el alcalde. Luego de que viene y se toma la compra la gente. Mira lo que hace. Viene aquí, mira. Y coge un pique con nosotros. Y entonces trae a la compra aquí. Mira, mira, trae no la, la compra aquí. Trae a la compra, mira. Aquí lo que damos es preso secuestrado, mira. Eso es un preso no, que está ahí al frente. Aquí. No, es un preso que está ahí al frente. Tres años me tienen aquí secuestrado, sin mi familia. Tres años. Tres cámar, ese otro. Yo tengo dos años aquí secuestrado. Ese Tenemos el alcalde está abusando. Se está liquidando con la compra de los presos y de Le metió palito de fósforo a los candados, tiró la compra en el suelo. Ese hombre está abusando ya demasiado. No tanto yo tenía la situación que yo estoy aquí adentro, sino todos los reclusos que estamos aquí, estamos todos en la misma condición, sufriendo de calor. No tenemos agua para beber, nos están tratando como perros, nos como animales. Entonces, Tete. Bueno, esta es la situación, una situación grave, calamitosa, en las mazmorras, porque eso no es una cárcel. A Dios que nos libre a nosotros de cometer una infracción, de violar la norma y de caer en una de esas mazmorras. El sistema penitenciario de República, Dominicana, de República Dominicana es una posilga, es una posilga con algunas excepciones, con algunas cárceles que están dentro del nuevo sistema penitenciario, porque hay algunas cárceles eh, que están dentro del marco de la normalidad, pero eso es una mazmorra, eso es una posilga, con un trato inhumano, los tratan como animales, de por Dios, aunque se entiende que las cárceles no son un hotel no son un resort tampoco, porque usted violó la ley y tiene que pagar la pena, la pena es un sufrimiento impuesto por el Estado, a quien vio a la norma, pero tampoco no para llegar a esos extremos, no puede ser, no debe ser, amigas y amigos.